ok, okay uh... <coughs> entonces eh, esa sesión de castellano la empecé el 10 de abril y ya son ya fueron como eh, un mes y un poco más y un mes y un poco más y um... e hice 12 sesiones entonces estoy grabando este video se me cayó el altoparlante. Oh um, veremos después de la grabación si es que todavía está funcionando mi altoparlante. Okay, um, eh, ¿Qué está haciendo? Ah, también necesito hacer esto de calibración de audio entre el smartphone y el computador aquí vamos. Calibración de audio, calibración de audio. Ok. Eso me va a ayudar a visualizar la Soundwave para poder ajustarlo juntos. Ok. Um, ¿De qué está hablando? Ah, empezamos el 10 de abril. Y. Um, 10 de abril. Y. Eh, fue un mes. Eh, um... <coughs> El 10 de abril, um... y quisiera hacer un como mid-season check para ver si todo está bien, hay algo que me está perdiendo, cómo está la metodología, hay cosas que están funcionando o no, um, y todo eso. Eh, bueno, hicimos 12 sesiones y eh, al comienzo Yo estaba pensando, ay, para. Yo luego estoy haciendo como de hobby, ¿para qué le pongo un horario? Pero toda la gente asumía que había un horario. O quería saber si había horario, porque están interesados. Pero no podían estar eh, atentos. O, o, lo que me di cuenta es que yo pensé que cada vez que hiciera una sesión, iba a decir, ah, ahora me, me dio ganas de hacer una sesión. Voy a hacer la sesión, voy a poner un anuncio y la gente va a venir. Pero lo que pasa es que cuando la gente viene por primera vez, todos están confundidos y no saben cómo usar el micrófono. Entonces, cuando la gente viene por primera vez, um, no podemos hacer mucho progreso en la sesión. Necesito que la gente siga viniendo a la sesión. Y, um, y, si, y si pongo la, la sesión cuando me dé las ganas, lo más probable es que cada vez haya gente nueva. Uh, que cada vez solamente haya gente nueva. Ese, ese es el problema, creo. Entonces, um, entonces decidí uh, poner un horario y al final. Después de por un par de días, decidí hacer una vez a la semana y una vez el fin de semana. Y creo que eso resulta lo mejor. Porque, y también en diferentes horarios para que la gente tenga más opciones. Eso estoy haciendo los martes a las 7 y los sábados a las 3. Um, y el sábado a las 3, yo no lo estaba pensando, no lo tenía pensado. Pero resulta que un sábado, que 3 de la tarde es medianoche en España. Uh, entonces, perfecto, la, eh, un horario perfecto, porque medianoche es muy tarde, pero no tan tarde como para no poder venir si uno tiene interés. Uno puede venir de la medianoche hasta la una de la mañana, ¿por qué no? ¿Mm? Así que es más, es más fácil que es una sesión de, que de una persona que lo está haciendo en Corea. Así que uh, uh, resultó bien. Um, y se lo estuve haciendo como por, creo que esté bien que el comienzo que le puse el horario. Uh, el primer día, a ver, aquí vamos a hacer el talk El primer día, a ver dónde está eso. Este es el equipo que puse el primer día que quise uh, que estaba tratando de hacer y anjo de chacho. 18 comentarios, 35 likes, y toda la gente decía, ay, mándame en porque yo al comienzo pensé, pero qué, y, qué, ¿y qué pasa si viene gente rara, ¿eh? medio, gente medio rara que no le puedo confiar? Así que, para asegurarme que no sea un bot, o que sea gente que, que no esté convertida, solamente voy a poner el anuncio de que estoy en la sesión, y le voy a dar la sesión solamente a la gente que responda. Y también no estoy seguro si podía poner un vínculo en el post. Y si el, si el vínculo sería cliqueable. Así que um, eso es lo que hice. Entonces, por eso parece que la gente se esperó más. Porque decía, oh, hay algo aquí. Un recurso. Pero no lo puedo ver hasta que me den la respuesta. Que es lo que yo cuando yo buscaba información en Internet, era lo que yo más odia ver. En los cafés, esto de Neighbor Café y todo eso, donde la gente dice, uno tiene que hacerse miembro. Después tiene que hacer chuso Check. Y tiene que ser... Yo se cheque como por tres días para que le suban el nivel y de ahí puede ver el, el maldito recurso. Pero um, en este caso, <ríe> en este caso fue para, <ríe> no, lo hice a propósito, esto fue para, uh, por si acaso. Pero una vez que lo hice y me di cuenta que no había ningún problema con la gente, entonces después, ¿cuándo empecé? <ríe> oh my God, este, el 10 de abril hasta el 5, de, este, el 10, hasta el 10 de mayo, no puse ningún anuncio. Ese día tuvimos... Creo que entre ese día y la siguiente sesión tuvimos seis personas. El primer día tuvimos como dos. La segunda tiene seis. Y dije, a seis personas ya está, está muy difícil de manejar. Así que no, no necesito más, no, no más participantes con esto Estoy bien. Porque entre seis personas, algunos no vienen. Algunos vienen. Eh, uh, siempre va a haber por lo menos unos dos o tres. Y eso es suficiente para, es suficiente para mí. Así que... Um, Dije, no voy, a, no voy a reclutar más. Uh, gosh, I keep scrolling down. Um, uh, no voy a reclutar más. y este. Uh, ¿Qué estaba diciendo? Um, <coughs> y así estuve en las sesiones, cada sesión, como con tres personas, dos personas. Veamos cómo fue la sesión del 11 Hubieron 5, el 10, hubieron 3, 14, no, no, no, no, no, 14, ah, no lo anoté, 3, hubieron 6, ah, se eh. oh, ok, sesión 4, hubieron, hubieron, no lo anoté, sesión 5, no existe eh. bien hecho un Juego, muy sí. bien hecho uh, aquí tampoco lo noté. Este es sesión creo que. Ah, dos. Dos. Aquí es cuando Jay Felipe, Jay y Javi. Javi? Felipe. Ahí me empiezan a venir. Es Jay, Javi y Andrea. Uh, aquí Javi, y Jay. Javi solamente. Esta fue Javi y Jay, creo. Sí, Javi y Jay. Entonces, cuando hubieron solamente dos participantes, quedaron dos, uh, me tomé un break a mediados, uh, aquí del 14 de abril hasta el 26 de abril, estuve enfermo. Entonces me acuerdo que durante hasta toda esta semana había gente que llegaba, especialmente Felipe, que venía y decía, ay, hoy día es sesión Y decía, no, estoy enfermo, disculpa, estoy, <coughs> ay, tengo fiebre y no, no, tengo que descansar. Entonces creo que la mayoría de gente se fue en ese momento. Entonces el 10 de mayo, cuando solamente hubieron dos, me di cuenta, uno de estos días ambos no van a venir y yo voy a tener una sesión preparada, o voy a tener tiempo preparado, pero no va a haber nadie, entonces voy a estar perdiendo tiempo. Entonces... Dije, necesito hacer más promoción. Entonces ahí fue cuando uh, empecé a pro hacer promoción en HelloTalk. Aquí está. Uh, y, y ahora, ahora ya que lo he hecho 10 veces, tengo más experiencia y le estoy poniendo más información uh, detallada. Uh, me llevo en un juego, estoy haciendo esto, venga a la página web para hacerlo. Ah, después de empezar a hacer las sesiones, tuve que armar la página web. Creo que cuando hice este video, ya lo tenía armado. ¿Sí? ¿No? Ah, sí, lo tenía armado. Esta era la página web en ese entonces. ¿Y ahora cómo está? Mm, casi lo mismo. Aquí tenía escrito esto. Día de semana, seis y media. Uh, y un fin de semana. Es como medio irregular. Entonces, um, aquí, uh, cambié eso por un calendario Google porque de vez en cuando... Siempre va a haber un día donde tengo una, una emergencia o algo así, tengo que cancelar. Y dijo: hey, Tenías esa cancelada, pero hoy ya tengo trabajo y no hay, no hay modo que tenga. Así que um, las cancelaciones las pondría acá. Y creo que la, todavía no he cancelado ninguna sesión, excepto cuando estuve enfermo. Ahí que seguía cancelando cada semana. Um, le puse este, este mapa. <ríe> Yo cuando. La, porque en el trabajo siempre estaba trabajando con gente en el East Coast, en. Um, Midwest y todo eso, y siempre decimos, ah, tengamos una teleconferencia lunes a las 10 de la mañana, Pacific, Pacific Time. Um, eh, pensé, <risa> pensé, ah, estará bien si solamente pongo Pacific Time para la gente, la gente va a poder calcular su hora. Y me di cuenta que eso no ocurre, porque, um, uh, bueno, uno tiene que pensar cuando yo estuve en Chile, cuando yo estuve en Chile y tenía 18 años, yo no tenía idea de qué hora en los, era en, los, en Argentina, qué hora en el Perú, qué hora en México, o California. No tenía. Sabía qué hora en Chile. Y creo que sabía qué hora en, en Corea, porque de vez en cuando tenía que llamar a Corea. Entonces eso, eso me tenía más. Creo que era como 13 horas de diferencia, o 11. Um, pero bueno, ahí me di cuenta que no sabía. Entonces, para ayudarles, eh, fui a una página web. Creo que fue esta. Uh, no. Time zone Algo así. Creo que era esto. Si sí, fui a esto, entré en California y le metí, metí las otras ciudades uh, de donde pensé que había la mayor cantidad de gente. Y, uh, y de ahí saqué... ¿Dónde está la página? Aquí. Y de ahí saqué eh, estos, estos, estos horarios. Entonces, muy interesante cómo funciona esta obra, porque, por ejemplo, parece que Argentina tenía, era como a las 10 en vez de la 11, creo. ¿Era? No me acuerdo. Y, eh, unos países que son muy um, intuitive. Um, bueno, en todo caso, aquí están los... La, ah, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica está... De, sí, Costa Rica está a, al, al, al, al este de México, ¿no? Aquí está Costa Rica, aquí está México, pero Costa Rica, en vez de tener una hora más que México, tiene una hora menos. <ríe> Quizás es el horario del, del verano eh, que se está aplicando y eso es lo otro que me preocupa porque esto aplica ahora, pero creo que todos los países ya tienen el horario de verano que los países que, que tienen implementado el verano lo tienen aplicado, ¿no? Pero eh, por ahí en octubre. Cuando termine, vamos a tener una confusión y todo eso. Bueno, cuando llegue eso lo veremos. Uh, calendario, esto. ¿Qué más le agregué? Ah, estuve mejorando esto. Um, esta página. Uh, cómo entrar, esto está separado, el smartphone, todo esto es lo mismo, pero esta sección está agregado porque... Uh, me di cuenta que me estaba a medida que estaba haciendo promoción llegaba gente nueva y la gente nueva está confundida sobre cómo usarlo el programa, entonces más instrucciones sobre cómo hacer troubleshooting ¿Qué uh, hay okay, aquí uh, aquí uh, un noticiero donde yo salgo uh, creo que lo mismo, formato, aquí no lo arreglé este el 11 de abril otros recursos, aquí le agrego unos links en algunas sesiones nos mostraron libros que um, la gente. Parece que está pirateado. Algunos parece que están pirateados, algunos están. Uh, están siendo distribuidos, distribuidos libremente. Entonces, creo que ese es este. Este es el que está siendo distribuido libremente. Y este <ríe> es el pirateado, creo. está. No me acuerdo. Um, tiene que ser creativo porque el libros está vendiendo así que no hay modo de que no lo estén vendiendo, que, no que, que lo estén dando por gratis. Uh, y si creo, creo que hay otro paciente que me mostró una foto de otro libro, eso también lo tengo que poner creo, pero no lo encontré. Y también encontré un montón de uh, youtubers que hablan castellano, que son coreanos, y que están tratando de enseñar el coreano o hacer algo. Y como este, compadre. Hola, la Este. O... Oh. Gente como... a ver Oh, creo que tengo que apagarle. Okay. <coughs> ¿O esta persona? Esta persona es un misterio, porque dice que no ha estado en Latinoamérica, pero ¿cómo habla castellano en la universidad? ¿Y con eso habla también? Ah, no sé, no tengo idea. No lo he visto mucho en detalle, pero lo busqué en YouTube un poco y hay esto y mucho más. Hay un compadre... Eh, que, eh, ¿Cómo se llama? Que, que está usando el nick de coreano loco. Y que es muy interesante porque yo pensé que no, todos, los coreanos de, todos los coreanos del mundo probablemente, probablemente piensan que son los únicos coreanos en un país latino, eh, hispanohablante uh, Pero no, hay muchos. Um, que vivió en España. Uh, fue, fue, uh, en España, en, en Canarias. Y está haciendo una serie de videos de humor y todo eso. Uh, era, <risa> era uh, uh, uh, me pude relacionar mucho con le leyendo lo que estaba hablando especialmente los videos al comienzo a ver dónde está uh, no si ¿Sí no funciona uh, ok, uh, Corea no. ahí está no, no, no, no, no al dedo del medio, pero <risa> este video del, del comienzo. Este video de reacción, no sé, no, no, no lo tengo interés, pero esto, este video, donde habla de su infancia un poco, su identidad y... Ah, no, ¿por qué? Cultura coreana y española, padres coreanos, mi papá no me va a ver el video, etcétera que okay, es muy de ya, anyways. A ver, la metodología. A ver un poco la metodología. Eh, después de hacer varias sesiones, creo que nos uh, asentamos con este formato, que es uno, eh, a ver dónde está, esto, a ver una telenovela. Y después leer el, el guión. Um, a ver. Y no sé cómo se me ocurrió esto. de, de a, Creo que es el otro ya no lo usamos, ¿no? A ver, voy a buscar un poco. Bueno, entonces, después de, de hacer, empezar a hacer promoción. Lo empecé, eh, esto de promoción es, viene de mi experiencia de estar trabajando en el trabajo. Donde hacíamos promoción de vez en cuando de social media. Es exactamente como estamos promocionando. A promocionar a menudo, uh, después del evento, antes del evento, antes del evento y como justo antes del evento, por ejemplo 30 minutos antes, oigan esta sesión, en entonces incluso gente que se este, le había olvidado que había sesión pueden ver, ah, si están viendo el otro pueden ver, ah, aquí está, voy a entrar, o gente que dice, ah, que, que en 30 minutos, voy a checarlo ahora, cosas así, 30 minutos antes, el día antes, Después de la sesión, le pongo el video en los comentarios para que la gente pueda ver lo que se perdió y, y tenga ánimo para participar en la siguiente. Y está funcionando. Por ejemplo, en la última sesión, esta persona dice que va a participar. Puede que sea el primer participante de España. Y va a ser interesante porque el horario es difer eh, tan diferente del de resto de los países. Um, ¿sí? <coughs> Así que está funcionando bien. Creo que le voy a apagar el doctor. Ya no hay nada más que hablar, ¿no? Stop. Ok. Um, no sé cómo se me ocurrió esto de leer las telenovelas. No me acuerdo. Pero um, creo que es bien acertado. O sea, creo que el propósito de esto de las regiones no es. es hay, hay varios propósitos. Eh, primero, no es, el propósito no es entender. Esto porque el, el guión del TOVL es lo que la gente habla todos los días, entonces es un nivel bastante avanzado o por lo menos intermedio. De, y se usan muchas expresiones de, dependiendo del contexto. De la y la dificultad de las expresiones, la mayor del tiempo es baja, pero de vez en cuando es súper difícil. Um, así que no es lo mejor, pero uh, creo que ayuda en dos cosas. Dos cosas. Uno es para la gente como en el nivel intermedio. Estoy tratando de verle que um, darle oportunidad de hacer interpretación basada en contexto, un poco de como darle, como de tener un feel del, de lo que ocurre, de lo que ve y lo que ocurre. Entonces, ojalá que viendo el video, después leyendo el guión, le dan a la gente la oportunidad de pensar: ah, yo creo que aquí el conflicto es que no sé, los dos se aman o los dos se odian, o, o hay un malentendido, o etcétera. Um, una, una cosa básica, así. Y lo segundo, el segundo propósito de, el, de hacer esto es que incluso la gente de nivel principiante, cuando uno está aprendiendo el idioma, no tiene mucha exposure uh, al idioma. Aprende solamente cosas simples, ¿no? Uh, Uh, que son como la comida que son como la comida preprocesada pero eh, esto es como medio raw es como es como la zanahoria que la gente no quiere comer pero uh, pero hay que comerlo de vez en cuando para que los dientes estén estén sanos y um, creo que leer eh, leer eh, estas expresiones es como un shock treatment, donde la gente está aprendiendo las cosas fáciles y de repente algo súper difícil y le estimula el cerebro, eso es lo que me espero que, que esté funcionando. Así que eso yo creo que es. Um, anoche, en la sesión de anoche, exactamente había gente que um, creo que aprendió a leer, pero no, no, no aprendiendo tan rápido, tan rápido como para poder leer esto. Algo así, o que no aprendió a leer, o algo así. Um, pero igual pudo participar, eh, siguiendo lo que lo no es tan entretenido. Uh, lo que yo me gustaría hacer es hacer algo, que cada persona tenga un personaje, cada participante tenga un personaje y que pueda leer ese personaje y se dedique más a, a actuar ese personaje. Pero creo que no estamos todavía a ese nivel, pero después quizás podemos hacerlo. Um, hay algunas dificultades metodológicas que, que uh, la que es las telenovelas, o, o por supuesto tienen um, uh, um, ¿cómo se dice eso? Uh, está el, el derecho de autor están reservadas y todas las versiones que están, casi todas las versiones que están en YouTube son pirateadas. Especialmente las versiones que están con subtitles. Y aquí es donde la, la, los canales televisivos en, en Corea la cagaron porque um, no tienen un modelo de negocio Uh, completo que incluye a la gente que eh, a la gente que quiere ver el, el, la telenovela para aprender el idioma por ejemplo Hulu es un, es un buen contraste con el Hulu porque en Hulu uno activa las las captions y mucha gente o por ejemplo yo necesito las captions para para ver especialmente las telenovelas que son más difíciles como Game of Thrones o cosas así um, y yo creo que la, los canales televisivos están perdiéndose una fuente de, de ingresos al, no al no ponerse a pensar eh, de cómo vamos a... hay, hay, una, hay un mercado aquí pero no, no lo están utilizando ¿Qué es el mercado? El mercado de la gente que está aprendiendo en inglés, o sea que está aprendiendo en coreano y que podrían usar las telenovelas para aprender pero necesitan eh, subtítulos para, como muletilla sin, sin sin los subtítulos es solamente el cómo se llama esto <coughs> solamente aplicaría a nivel super, a nivel bastante avanzado no porque para poder escuchar en vivo y entenderlo uh, es un nivel muy avanzado um, pero como no lo están haciendo porque tap tap eu que nem heten 생겨가는 사람들이 anyways um, entonces, como no, no lo están, lo único creo que la televisión en Corea está solamente dedicada a los uh, cable subscribers. Entonces, eh, uno tiene que hacerse un miembro del, del, del tiene que ser un miembro del canal, entrar a la página web y eh, confirmar que uno está suscrito a ese canal, o en el cable y ahí uno puede ver. O sea, no lo he tratado porque yo no, ni me activo el pero creo que eso es como lo están haciendo. Y yo digo, ah, ¿por qué? Entonces, por eso hay un, un montón de copias pirateadas en YouTube. Y um, eso es lo que estamos viendo, porque aquí hay subtítulos en castellano. Y desafortunadamente uh, no están online por mucho tiempo. Entonces, yo grabé una lección una vez nomás. Lo estoy usando por un mes ya, porque me da lata de seguir buscando. Y ya me encuentro que cada episodio, a ver dónde está eso, eh, <coughs> ya se está borrando. ¿Dónde está? Uh, acá está. A ver, a ver. Esta. Este está. Este, esta sección está borrada. Esta sección está borrada. Esta sección está borrada. Esta sección está borrada. Borrado, borrado. Y aquí recién, por fin, una sección que pudimos... Esto es lo que leímos hoy día. Esto está bien. ¿Y esto Borrado. <ríe> borrado borrado, ok. Oh my god, ok. Um, no sé si vamos a poder seguir viendo mucho las telenovelas porque o uh, quizás si seguimos buscando cada sesión, quizás la encontramos. Pero buscarlas con subtítulos en castellano no es tan fácil porque hay menos que los subtítulos en inglés. Um, a ver, uh, Entonces eso es lo que está pasando. La gente ve. Y entre medio de todo esto, ve que hay gente que tiene problemas técnicos. Alison tenía un problema técnico, no sé qué problema técnico tenía. Pero después, al final de la sesión, pudo usarlo. Y no me estaba fijando de qué, qué es lo que hizo para arreglarlo, pero se arregló, la gente, los demás participantes le ayudaron y pudo empezar a hablar, así que creo que la próxima sesión va a venir a hablar um, uh, uno, esto no es uno de los problemas, necesito un ayudante <ríe> cuando tengo ahora con seis incluso con seis personas es un poco difícil balancear, entre ayudar a la gente para que pueda participar y conducir la sesión ¿no? um, así que yo creo que cinco personas en el nivel que está ahora está bien, pero probablemente tengo que seguir haciendo promoción para mantener a cinco personas. Cuando ya son como 10, 15, ya eh, va a ser como, va a ser imposible hacerlo, hacerlo bien. Voy a tener que probablemente crear una sala separada para la gente que necesita ayuda técnica, mandarlos ahí y después un ayudante iría ahí para, pero ¿quién va a hacer ayudante? Ok, en todo caso... Uh, Okay. ok, esta es la otra, la otra parte de, la, de las sesiones. Lo otro que estamos haciendo es más como clase, um, okay. pero i, igual sin preparación. Lo estamos haciendo... Uh, ¿Cómo se dice eso? Sin preparación... Chukun um, joguro No sé cómo se dice chukung-joguro uh, en castellano. Tampoco en inglés. chukung Anyway, entonces la gente, la gente dice, yo le pregunto a la gente, hey, ¿qué quieren, qué tema uh, quisiéramos, quisiera hacer hoy día? La gente dice, mm, música. Yo, ah, música, ok. Entonces um, aprendamos un par de el vocabulario, pero el vocabulario no es lo que importa. Lo que importa es poder hablar. Y la gente no habla con vocabulario, la gente habla con frases. Entonces aprendamos frases y diálogos con las que puede empezar a usar eh, lo, que, lo que aprendió. Entonces, música. Entonces, empezamos con preguntarle a alguien, a un amigo, eh, que si le gusta la música. Uh, después le preguntamos, le gusta le gusta que le gusta le gusta le gusta la gente, porque si uno aprende un montón de instrumentos musicales o un montón de, no sé, eso es solamente conocimiento. Pero cuando uno eh, aprende esas frases, eso es um, material para practicar uh, inmediatamente con, con otras personas o con, con un amigo. En, eh, en el Entonces, uh, aquí estamos viendo eh, eh, sesiones, o sea, expresiones en castellano. Entonces, aquí eh, la, el, escenario, el escenario imaginario que hicimos fue, uh, supongamos que uno fue a una familia, a una típica reunión familiar coreana en Sundal y hay como 50 personas en la, en la casa tremenda y, la, y, y los niños están allá afuera y, los, y la casa está que se explota con, con tanta gente. Y no fue ahí y está preguntando sobre las relaciones familiares. Hay algunas expresiones. No tuvimos mucho tiempo porque nos demoramos demasiado tiempo leyendo estas novelas porque había muchos problemas técnicos. Así que lo hicimos corto esta parte. Y después hay una evaluación. O sea, aquí toda la gente está hablando, pero así que no se puede escuchar. Uh, pero, uh, y esto, esto es interesante. Yo trabajo en una ONG. Y en la ONG tenemos, todos los días tenemos se siente como si todos los días tuviéramos reuniones eh, de planeo uh, y a menudo hacemos talleres de educación en la comunidad de diferentes tópicos de la reforma migratoria del cómo se llama esto del presupuesto de estatal del seguro médico etcétera etcétera entonces cuando hacemos especialmente los talleres sí uh, bueno no los talleres pero cuando voy a un taller como medio profesional a donde uh, hay un taller de una hora y siempre al final hay una evaluación uh, a menudo escrita, porque la gente no quiere decir, no, no, no. parece que la, la experiencia de la gente ha aprendido que no hay mucha mucho información interesante lo que sale de la, de la evaluación oral. Especialmente porque casi todas las sesiones son casi las mismas. Oh, son muy bien parecidas, entonces dejaron de hacerlo. Pero generalmente le dan un, una, un papelito donde tiene que escribir a esta sección que es... Por ejemplo, tuvimos dos días de entrenamiento sobre CDCR. Y La primera sesión donde aprendimos sobre la estructura de base de datos, eh, le doy un 5. Uh, después la sección donde aprendimos sobre Unicode, esa parte, esa parte nos la explicaron muy bien, así que 3. Entonces, um, eso es lo que hicimos aquí en la evaluación. Evaluamos cada uh, porción que hicimos hoy. Y no, no lo estoy poniendo mucha atención porque estaba preparando lo que viene después. Así que voy a tener que escucharlo de nuevo. Um, pero uh, no sé si... Creo que un, el primer una vez o dos veces, la versión va a ser uh, útil, pero después voy a tener que cambiarlo a, algo, a, otra a otra cosa. Yo creo que lo que voy a hacer es poner una... Uh, un Google Spreadsheet, um, donde la gente... Uh, un Google Spreadsheet Survey, donde la gente pueda... Uh, ponerle puntaje a cada sección, um, para, como, especialmente cuando hay mucha gente, como modo de um, calificar, eh, evaluar la sección. Um, no tanto porque el dato interesante, es porque ese dato es un dato vivo uh, y si trato de hacer, no sé si lo voy a necesitar, pero si lo si trato de hacerlo en tres meses ese dato ya no va a existir, la gente no se va a acordar cómo fue la sesión hace tres meses. Así que quizás, yo creo que lo que va a pasar es que todas las personas van a poner un 100. Uh, pero ojalá que lo, sea un poco más um, strict uh, en, la, en los puntajes y tengamos un poco de discriminación para que podamos comparar de sesión a sesión. La sesión pasada fue un 80, la sesión fue un 90, después fue un 85, etc. Algo así. Um, o quizás... No, ok. Uh, a ver. No, tenemos... No, creo que necesitamos una, una escala logarítmica. Eso es lo que necesitamos para que sea más útil. Porque en los bajos niveles, casi nadie lo va a poner, pero es, es bueno que esté la opción. Pero en los altos niveles, quiero diferenciar entre el 199, 98, 97 y así. Creo que sería más, una información más útil. Así que... Uh, vamos a investigar cómo hacerlo. <risa> lo, lo, lo divertido en todo esto es que est estoy replicando en estas sesiones de castellano, que lo estoy haciendo por, por como pasatiempo todos los elementos que yo, que yo tengo cuando yo estoy en el trabajo. Evaluaciones, promoción en social media y todo eso. Um, a ver, otra cosa es... Uh, Empecé a grabar las sesiones um, el 10 de mayo y pensé, um, yo, yo la gente estará, estará bien con la grabación y en general no hay mucha resistencia a grabar hasta el momento. Um, okay. o, o, o la gente que llega, más, la gente que llega tarde no sabe que hay grabación. Pero en todo caso no ha estado tan mal. La gente ha pedido grabaciones. para como de... También la gente que participó creo que necesita la grabación para repasar. Uh, especialmente la pronunciación y cosas. Aunque la sesión es demasiado larga como para encontrar lo que uno se quise acordar. Pero si la gente está súper dedicada y no tiene acceso a mucha información. Quizás, no sé. A ver. Um... También... Una cosa que me puse a pensar después de las clases era que yo estoy poniendo, aunque, aunque es pasatiempo, yo, yo estoy poniendo tiempo para enseñar el coreano a esta gente que no conozco, con que no tengo ningún, ninguna relación, uh, que puede ser, pero alrededor de mí hay gente que necesita aprender coreano y el, el primer, la primera prioridad son mis colegas en el trabajo. Uh, en mi trabajo somos una ONG corea, eh, coreana y tenemos una mezcla de gente que solamente habla coreano, solamente habla inglés, o sea, solamente habla coreano y un poquito de inglés, solamente habla inglés y un poquito de coreano y gente que son bilingües. Y um, yo pensé, hey, ¿qué tal si le enseño coreano a la gente que, es, que habla un poquito el coreano? Uh, muy poco. Son gente como uh, segunda generación, uh, nacidos acá en Estados Unidos. Entonces, eh, eso es lo que organicé y tenemos tres participantes hasta ahora. Uh, y uh, los dividí en nivel intermedio y avanzado <coughs> porque son ya, yeah, en nivel intermedio y avanzado y en intermedio estamos haciendo casi lo mismo que hacemos en el nivel principiante del castellano que es de las telenovelas y um, y hacer ejercicio, y en vez de hacer expresiones, yo creo que expresiones ya saben en vez de hacer expresiones estamos haciendo eh, repaso de gramática un poco, uh, a ver um, las telenovelas a ver, tengo otra página que hice para esas. Uh, no, no, no, no, no es inglés. Esta es la página. Entonces, um, las telenovelas que elegí para el Intermedio es. Quiero que el, el, la gente me está diciendo, los colegas me están diciendo que el vocabulario, um, lo que les, la parte que les falta de vocabulario es vocabulario relacionado al trabajo. Porque han estado hablando en la casa con los padres y eh, con los amigos de vez en cuando pero el trabajo casi nunca lo están usando el, el coreano, entonces um, eso es lo que les le cuesta más. Entonces encontré, estuve buscando telenovelas en dos eh, ramas. Uno es telenovelas que describen que una compañía, porque no me imagino que hay telenovelas que escriben una, una, una ONG. Así que como no hay telenovelas sobre ONGs, lo más cercano a eso sería una compañía, ¿no? es una organización. Entonces esos son estos que están acá. Miskin, uh, Miseng, Sonbol. Estamos viendo Miseng ahora. ¿Dónde está el video? Ah, aquí está el video. ¿Ok? Entonces, muy um, interesante. Y muestra una oficina. Uh, a ver. Esos tres videos son muy bien diferentes. skin todavía no lo he visto mucho. Uh, pero, no, se llama Miss Kim. A <risa> ah, Chik Chang Eshin. El drama se llama Chik Chang Eshin. Y, uh -huh. y parece que el personaje principal es Miss Kim. Es un poco más... No sé si este drama tiene un comentario social, es como más de humor. Uh, creo, no lo he visto mucho. Uh, pero lo bueno en esto es que hay un, eh, un personaje femenino muy fuerte. Uh, entonces eso es, está bien. Um, pero no, no lo he visto en detalle. Uh, pero especialmente porque es humor creo que no, no va a ser muy útil porque uh, si es humor creo que la, el diálogo no va a ser tan serio uh, bueno entonces voy a tener que verlo un poco pero Misen yo al comienzo me confundí Misen con Songot que está acá uh, pensé que Misen era son uh, Songot es bien famoso en la, en la comunidad progresiva porque trata uh, de la vida de los uh, trabajadores contingentes, el, el equivalente en Estados Unidos del trabajo de indocumentados, pero el Corea es Gujek*, uh, que es un, una una, um, una contradicción diferente, pero um, es una telenovela con una fuerte crítica social uh, y, y se dedica y muestra todas estas uh, um, injusticias del del mundo, no sé mucho sobre este, este telenovela, eh, comenzó como un webcomic, en todo caso, esta es el, la telenovela buena que tenemos que ver, pero me confundí, y pensé que eso era Misen, Misen es una telenovela uh, que se dedica a mostrar eh, simplemente una compañía, eh, pero una compañía que no, es, que no es una corporación con miles de empleados, una compañía más o menos pequeña como con, ¿cuánta hay gente aquí? como... ¿80 personas? Creo que como hay, hay como 80 personas en esta compañía. O como 40 personas. Sí, esta es la estructura. Eh, 80 personas. 80 personas. Um, y 80 personas es una compañía... Tamaño mediano. shunso Entonces, uh, supuestamente muestra un poco de eso. Y un poco ya es como drama puro. Y un poco de... Mostrar solamente el trabajo. Y la gente que trabaja en una compañía, le encanta, supuestamente, dicen que le, le encanta ver este video. Este este video que está, hemos estado viendo, y este el video que encontré... Ah, creo que lo vamos a tener que ver, Deberíamos verlo con subtítulos en inglés, eh, eso es algo que me olvidé. De, uh, lo Voy a escoger algo con subtítulos en inglés y lo vamos a estar viendo. Um, eso es lo que hacemos en, en nivel intermedio, nivel avanzado, uh, es más complejo. Um, Nivel avanzado, hicimos una sesión la semana pasada y lo que hicimos es, fue leer un artículo de, del diario y discutir eh, de forma libre sobre ese artículo. Y creo que no es tan entretenido como los otros métodos, así que la próxima va a ser más, más role playing. Entonces creo que va a ser como um, una entrevista, uh, mock interview, una entrevista... Uh, lo mejor, yo creo, o sea, basado en mi experiencia leyendo uh, guiones de telenovelas, lo mejor sería si en una ONG o en una, quizá en un sindicato en Corea uh, tuviera más acceso a ambos textos y el video de la gente dando ese discurso, de un discurso. O sea, hay un discurso sobre una póliza. O... En los sindicatos hay elecciones, entonces creo que los candidatos a, a posiciones en el sindicato, dando un discurso sobre eso y también tenemos acceso al, al, al, al, al script que, que, que la gente escribió para leerlo. Eso sería lo mejor, pero um, uh, eso va a ser súper difícil encontrarlo, o sea, le hice un Google search, no encontré nada, veremos, pero eso sería bien bueno porque sería lo equivalente a leer el guión, eh, sería algo a nivel alto Sería como casi exactamente lo que usaríamos en nuestra organización en una ONG y, y teníamos, tendríamos acceso al, al script en coreano para como ¿qué? Ok. Um, ¿Qué más sobre la metodología? Uh, ah En HelloTalk por fin me encontré una persona coreana que nació me encontré dos personas interesantes. Una persona... ¿Dónde está? Este compadre. <ríe> Una persona que se escribe como coreano-latino. ¿Coreano-latino? <ríe> y vive en Los Ángeles. Así que se nos va a encontrar. Vive, um, y nació y, y es de Argentina. Entonces, ayer lo encontré en HelloTalk y le hablé. Um, y... ¿No? Es una situación parecida a mí. Eh, la otra persona es una persona de chile. ¿Cómo se llama? Aquí está. Uh -huh. Una persona que se llama chile que se llama Algo. Cote algo. Cote algo. Una persona que, es, no sé, estudió coreano, o fue a Corea, o algo así, también estuvo haciendo eh, programación en Corea, y ahora parece que vive en Chile, pero, um, pero está interesada en practicar. Uh, lo interesante es, no sé, que vive en Chile, um, y que uh, ha, sido, ha hecho algo parecido a lo que está haciendo yo con las sesiones, pero al revés, creo, ¿no? No sé, pero... Uh, mucha gente interesante que nos encontramos, y como es, uh, <coughs> creo que eh, con todo, aunque tengo todo el trabajo, el, el trabajo, uh, hacer esto es es, es uh, divertido y estimulante, porque to todo el día, cada, eh, todo el tiempo estoy encontrándome con gente nueva uh, y muy fácilmente, porque generalmente para encontrarme con gente nueva aquí en la calle tengo que eh, cuesta mucho tiempo. Aquí nada más abro la sesión y la gente se viene. Entonces, um, eh, creo que es como un, um, un daily, daily challenge y, y, y, y, me, y me, tiene, uh, me tiene trabajando el cerebro y todo. Así que, uh, um, está muy bien. Así que, uh, mientras no tenga problemas con el tiempo, creo que lo vamos a seguir haciendo por un, por un buen rato. Y ya, ah, otra persona interesante que me encontré es este. Uh, no, no este, este soy yo, pero la persona que le respondí. Bueno, friends, a shop right en este now, video no se nota not mucho, pero and, uh... es un audífono. Uh, se llama Jeremy, eh, es... No, no sé mucho de la persona, encontré el canal de YouTube como hace dos, no, no tres días o dos días. Y lo encontré fascinante, este video. So take a look at these trees here. Behind you. Aquí está hablando. No. There are many of different sizes. Aquí ya La la La skinny, onda que me da el Jeremy aquí su vida aquí mostrando los árboles y todo eso es dead, broken, grown, brand new. Ahí, ahí. Each of them is a result eso? the time that they have continued ¿Qué grow. Hmm. I, I think language learning is very much like fue it's a great analogy for it eso? ¿Qué eso? ¿Qué no? Somos uno con la naturaleza y todos crecemos. Cada cosa que uno hace no es un paso atrás, es un paso para adelante y todos crecemos. Así que tengan confianza, eh, sean felices o algo así. No, no he escuchado el mensaje. Escu creo que escuché el mensaje completo, pero... <risa> um, yo nunca relacioné estudiar un idioma con las cosas que este señor dice. Ha dicho uh, un montón de frases muy memorables. Dijo cosas como, aprender un idioma es ser libre, porque uno libera la mente uh, de la prisión de, del idioma. Aprende otros más aprende unas perspectivas. Eh, muy interesante. ¿Qué más dijo? Ah, también hace un show con este señor que se llama... Uh, creo que tengo en el Watch Later. ¿Dónde está mi Watch Later? Later. Qué le pasó a mí, ah. que ojalá que no haya nada uh, inapropiado aquí, a ver, uh, no está. Oh. No. Oh, hello everyone! Mm. So, today Sponge we're going to talk about Korean... In mm. Este. En este video, la segunda parte de la traducción del SpongeMind. Um, Uh, lo que está diciendo Jeremy es que Jeremy se encontró a Johnson um, en internet, parece. Y cuando Johnson vio lo que Jeremy, oh, oh, o no, no, no sé, cuando Johnson vio lo que Jeremy está diciendo sobre el idioma y cómo se aprende el idioma y todo eso, se conectaron. Dijeron: Ah, esto es exactamente lo que yo le estoy diciendo a los alumnos de inglés. No se preocupen, vamos al museo, Burundi Burrumburrigo, sanan está diciendo, oigan compañeros, uno dice que hay que aprender inglés para competir con los demás, esto de la competencia es un concepto del, del siglo pasado, de la época del siglo industrial, uh, ahora están viendo en un, mundo, en un mundo conectado, donde la gente se ayuda el uno al otro, olvídense de esto de competir. <ríe> <ríe> uh, muchas cosas así uh, yo dije, wow <ríe> nunca pensé sobre el aprender inglés uh, de un modo así, pero um, uh, eh, yo creo que esta actitud es, uh, es es una perspectiva muy valiosa pero nadie más en YouTube está hablando algo así todas las personas aquí están diciendo bueno, ¿cómo va a hablar inglés mejor que la de las personas? Incluso, hasta, incluso dijeron algo como 영어를 완벽하게 하는 게 No se preocupen de, de, hacer, de, trabajar, de hablar en inglés perfecto, que es lo que la mayoría de gente que estudia inglés quiere hacer para impresionar a los demás, sino preocup, uh, enfóquense a hablar en inglés, creo que naturalmente o algo así. Y, no, y es diferente y de hablar perfecto, porque cuando habla naturalmente uno se puede equivocarse, pero uno se estresa menos tratando de hablarlo, sino que solamente le sale el idioma. Uh, así que uh, uh, estoy muy de acuerdo en muchas cosas y muchas perspectivas. Son muy nuevas. Y me da risa porque es tan diferente de, de todas estas personas que están aquí. Porque yo tengo el autoplay. Tan, uh, as soon as this finished, me salió otro video. Uh, de acá y el video, el tono era completamente diferente, entonces era como estar en dos mundos. Um, bueno, entonces todas estas personas las encontré porque empecé a hacer las clases, uh, las sesiones de, de castellano. Um, así que, ya, yeah. esta es la grabación que hago para dejar un, un, un, un récord de, de dónde está la sesión metodológicamente. Um, qué vamos a estar haciendo? Ah, próximos pasos. Próximos pasos es... A ver. Eh, eh, eh, dije antes que, um, que estoy enseñándole coreano a gente... En general, no, que, eh, francamente, no me, no, me, no me importa. Son gente que no conozco. Y um, tengo que... Uh, <coughs> y sería un poco contradictorio si me dedico a enseñar coreano a la gente que no conozco, pero hay gente que conozco que necesita aprender coreano y no está aprendiendo. Um, bueno, o sea, el interés mío en, en enseñar coreano es el practicar castellano, así que con mis colegas no estoy practicando el castellano, pero, um, pero puede que haya gente que hable castellano, que yo conozco, por ejemplo mis compañeros del colegio, uh, que estén interesados, pero uh, yo no estoy, no lo he anunciado a ellos, entonces Uh, el próximo paso yo creo que va a ser anunciarlo en Facebook. Facebook no lo he usado uh, por mucho tiempo, pero es el único uh, uh, canal de comunicación que tengo con mis compañeros de la UFRO, un poco de la UFRO y la mayoría de los compañeros del Colegio Bautista. Así que uh, a ver si ahí hay alguien entra. Eso sería, oh, sería genial, reconectarme con los amigos. Ellos vienen a aprender coreano y... Oh, sería, sería sería muy bueno uh, así que ahí tengo que poner un anuncio lo que necesito preparar para hacerlo es escribir una inscripción de esta clase y ya lo escribí una inscripción aquí puse un anuncio en la página web de mi iglesia pero en coreano entonces le, le digo a la gente oigan si conoce a alguien que habla castellano que quiere aprender coreano eh, e a estas sesiones uh, lo hacemos online se puede venir um, Ah, Reddit. Tengo que hablar de Reddit también. Um, entonces, esto se lo mostré a mi mamá también. Quizás si mi mamá se viene a, a chequearlo. Y uh, Reddit. Uh, Reddit. Esas se ha Nadie lo está usando hasta el momento. Aquí le estoy poniendo un anuncio a... Cada sesión estoy poniendo resumen y todo eso el video y todo eso en Reddit. Y hay una persona, yo sé quién es esta una persona, es Javi, que está haciendo output a cada, a cada uh, post. Pero um, lo que yo tenía eh, en mente cuando hice el foro de Reddit era, era um, quiero crear un espacio donde la gente eh, pueda interactuar eh, de manera no sincrónica. O sea, esto del chat es, una, es, una manera, es un medio de comunicación sincrónica. La persona tiene que estar ahí al mismo tiempo cuando yo estoy hablando. Uh, por texto o por voz. Uh, pero, um, bueno, quizás HelloTalk sirve esa función. Mm, HelloTalk. Porque de ahí es donde toda la gente viene. O sea, básicamente, fui a HelloTalk, me saqué Traje, me saqué a toda la gente de Helotok y los traje a mi página web para hacer estas sesiones, porque a mí, me, a mí es más conveniente, uh, porque en Helotok tú todo en el, en el smartphone y... Pff, no, no. Helotok, usted tiene que hacer un una programa de computador, porque así los, los, las funciones que tiene de corregir y todo eso es muy bueno, pero en el smartphone me niego a usarlo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, mucho trabajo. Um, ¿Qué estaba haciendo? Uh, entonces, el problema con Reddit es que nadie lo está usando. Parece que hay... Eh, bueno, el sitio sí tiene un poco de... A ver, ¿cómo se ve esta página? Bueno, está lo... Lo, lo huh. Aquí. ¿Por qué no puede en castellano? No entiendo yo. Le puse el, el Settings aquí. Aquí pre preguntan? ¿Qué idioma se va a usar? ¿Y, ¿Y no lo convierten? ¿Por qué aparece en inglés? No entiendo. Yo creo que todos estos elementos que aparecen aquí, Search, Username, especie de login y sign up, aparezcan en castellano. Ah, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oh. Oh, oh. ¿Y ¿Funciona? ¿Pero por qué no aparece en español por defecto? Yo le, le asigné aquí el, el valor. Aquí está. Anyway. Um, nadie lo ha usado. Uh, quizás hay dos posibilidades para, para, para este fenómeno. Uno es que no hay necesidad de usarlo. Porque lo que la gente necesita es eh, entrar, estar en el chat, se van a la casa... Después, de repente, para el repaso pueden venir a mirar, pero no necesitan escribir, no, escribir preguntas y todo eso. Esas preguntas las pueden escribir eh, cuando las puedan preguntar en la próxima sesión o la pueden preguntar a, a alguna otra persona en HelloTalk. Y en, en HelloTalk la respuesta sería inmediata. Uh, pero en HelloTalk a, a menudo veo uh, muchas preguntas en las que nadie le pone respuesta. O que la respuesta está como a medio hacer está como medio hecha y no es tan correcto entonces um, no sé pero uh, creo que vamos a tener que conversar con los participantes y ver si hay necesidad de un foro y si es que el foro de reddit es difícil de usar en, el, en, en cualquier caso vamos a tener que cambiarlo algo más quizás en mi, en mi blog no sé si voy a usar mi blog para esto. Quizás en mi blog puedo poner un BB press form y usar eso. No sé. Uh, ah, este es el coreano. Okay. Um, así que ese es un, un... Hay un problema ahí. Bueno, nadie pone preguntas aquí tampoco. Así que quizás no hay necesidad de preguntar. Aquí uno puede preguntar sin, sin crear una cuenta, así que Creo que el hecho de que no hay preguntas acá. O quizá hay demasiados ítems. O quizá la navegación. La navegación también es un poco difícil. Porque hago clic aquí. Porque todo esto es parte de mi, mi blog personal. Así que cuando la gente hace clic aquí, ya se está yendo fuera de, de la sección uh, esta, donde está dedicado al, al, al, al coreano. Entonces, por ejemplo, yo hago clic aquí. Para volver, tengo que hacer back. O hacer clic aquí. Pero uno esperaría que la navegación esté aquí, arriba, entonces, pero no hay, entonces, eso es algo que puedo, que, que puedo trabajar, agregarle un, como un menú, un header, para que la gente pueda hacerle clic um, Y no sé, quizás tengo que mejorar un poco el, las instrucciones que tengo sobre cómo usar. Estas instrucciones están bien anticuadas ya, ya los, los nombres de los canales ya no, ya no ya están, ya no se llaman así, y eso es lo que cambié acá pero medio lata y no cambié los screenshots. Um, y también en el smartphone está este video. Y no sé si este video es suficiente, que sea suficiente, no sé. Así que uh, en eso estamos. Ah, entonces por, por esto de la, de la tecnología, yo creo que siempre hay como 30 personas que quieren venir a checar, pero como a esta barrera de tecnología primero hay que encontrar, entrar al chat configurarlo apropiadamente, hacer que el micrófono funcione y todo eso, y en cada una de esas barreras la gente uh, hay, hay gente que se pierde. O sea, al final estamos al final terminamos con las seis personas que vinieron a la sesión pasada, uh, así que hay, creo que hay una posibilidad que haya mucha más gente, pero no sé si. Uh, pero el, el plataforma de Discord era mucho más sería mucho más accesible que cualquier otra cosa, que hay, algo como Skype, algo como Teamspeak, algo como o sea, por ejemplo, en Teams en Skype, no, yo no, yo, no le pondría, yo no le agregaría a la gente como amigos en, oh my god, ¿qué pasó? Como amigos en, en Teams Skype, Skype porque um, yo lo uso personalmente, o sea, tener que tener como dos cuentas, usarlo personalmente, entonces la gente me puede mandar mensajes personales cuando estoy trabajando usando esa cuenta, o y el Teams y tiene que instalar el programa. Y la gente que tiene el programa tiene que instalar. Discord se puede usar sin instalar. Aunque es mejor que instale el programa. Pero por lo menos uno puede tener como un, un taste de cómo será sin instalar nada. Así que eso es lo más conveniente. Eso es lo que le encontré uh, el, el killer feature. Uh, Teamspeak también tiene que instalar. Y tiene que tener un servidor y todo eso. Discord a veces es un poco inestable. Pero no sé si la instabilidad, de repente hay lag y de repente se escucha a la gente como, na na na na na súper na, na, na, na. Oh, y de repente, o sea, es como nada, oh, la, la, la, la, la, la, nada, la, nada, y súper rápido. Entonces, no sé si eso es un problema del servidor de Discord o del pro problema de conexión del Internet en, en donde la gente está. Así que um, esos son algunos problemas, uh, técnicos. Uh, Okay. Okay. Una hora.